Bueno, para comenzar vamos a instalar el complemento de Microsoft Visual C++ Es posible que este complemento ya lo tengan instalado, en cuyo caso les va a devolver un error diciendo que ya tiene una versión instalada en su computador Una vez instalado, pasamos a instalar Apache Vamos a la página de Apache Buscamos la versión, en este caso, para Windows descargamos el archivo comprimido el punto zip una vez descomprimido vamos a encontrar una carpeta llamada Apache24 que vamos a copiar en nuestro disco c y la vamos a renombrar simplemente como Apache dentro de nuestra carpeta Apache encontramos la carpeta conf y dentro el archivo httpd Conf el cual vamos a abrir en Visual Studio Code una vez en el editor de código vamos a buscar define root. vamos a modificar el nombre de la carpeta Apache 24 por Apache luego buscamos la variable server name que va a estar comentada y la vamos a descomentar a la derecha de server name vamos a tener escrito www.example.com 2.80 ese texto lo vamos a cambiar lo vamos a borrar y vamos a escribir localhost y nos dirigimos a la PowerShell primero vamos a ingresar al Disco C para lo cual tenemos que salir, escribimos cd espacio dos puntos, repetimos comando, ingresamos a la carpeta Apache, cd espacio apache, ingresamos a carpeta bin que se encuentra dentro de Apache, aquí tenemos un archivo ejecutable, este de aquí, y le damos enter, si todo sale bien. Deberíamos ir a nuestro navegador, escribir localhost y debería aparecer el texto it works. Vamos a habilitar Apache como un servicio PowerShell. Ejecutamos como administrador. nos dirigimos al apartado de servicios buscamos por apache acá lo podemos iniciar o detener